bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando acerca del tema de vectores vamos a entender en este qué es eso de un vector esa flecha para qué sirve para qué se utiliza qué quiere transmitirnos a nosotros esa fulana flecha que pareciera simplemente ser algo que está puesto allí en un plano cartesiano para hacer sumas restas y estas cosas con vectores bueno en este video vamos entonces a profundizar eso Atentos porque vamos a estar utilizando también un simulador espectacular que te voy a recomendar para que puedas hacerlo también por ti mismo, por ti misma, y puedas aprender muchísimo más. Sin más preámbulos, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, para entender primero de qué se trata un vector, te voy a poner este ejemplo. Te voy a poner literal este ejemplo. ¿Qué pasaría con este cañón si yo intento despegar un, un proyectil? Mira lo que sucede cuando yo, por ejemplo, intento lanzar un primer proyectil con esa inclinación. Ese sería, por así decirlo, el ángulo y la potencia con la que yo estoy despegando lo que sería el proyectil. Pero si yo disminuyo el ángulo, mira que le voy cambiando básicamente el ángulo de inclinación, pero el tamaño de la flecha sigue siendo la misma. Voy a repetir, por ejemplo, aquí le estoy colocando un ángulo de inclinación, despega, Aquí les voy a colocar otro, mira lo que pasa. Y aquí voy a colocar otro y mira lo que pasa. Tres direcciones diferentes. Si yo hago que se dispare, mira lo que sucede. Las tres direcciones diferentes van a tener tres trayectorias distintas. Entonces el vector lo que me está diciendo a mí es que tiene una dirección y un sentido. Si yo coloco una flecha con una dirección y un sentido es que para allá estoy apuntando, por así decirlo. Pero si yo lo coloco, por ejemplo, completamente vertical, mira lo que pasaría. Si yo lo disparo, la dirección y el sentido va apuntando hacia arriba y el tamaño de la flecha va variando. El tamaño de la flecha es lo que se le conoce en vectores como el módulo del vector. Entonces, ¿cómo cambia el módulo de un vector? Mira que yo puedo colocar aquí una flecha de este tamaño, puedo colocar acá una flecha mucho más grande... Y puedo colocar acá una flecha muchísimo más grande. Tengo tres flechas con tamaños diferentes ahora. Tres módulos distintos. Y en un proyectil, mira lo que va a suceder. El disparo, dependiendo del tamaño de la flecha, va a ser mucho más largo. No has jugado de casualidad en Birds. El juego donde tú disparas, dependiendo en la resortera cuánta potencia le estás colocando, va a llegar mucho más lejos o más cerca dependiendo de la potencia que le ubicas. Entonces allí te das cuenta que el tamaño de la flecha sería la potencia del disparo. La dirección y el sentido es importante. Entonces ahí entra en juego lo que son los vectores. Un vector al final esa flecha puede utilizarse en muchos campos de física, de matemáticas, de muchas cosas. En telecomunicaciones, en electrónica, en demasiadas cosas estaríamos trabajando aquí con lo que son los vectores. Entonces mira por ejemplo. Yo aquí tengo un vector donde está ubicado netamente en el eje horizontal. Para poder trabajar los vectores necesitamos comprender el plano cartesiano. Mira que estoy ubicado completamente en el eje horizontal. Pero yo puedo colocar un vector aquí que esté ubicado netamente en el eje vertical. Pero hablamos entonces también de lo que se llamarían las componentes de un vector. ¿Qué es eso de componentes de un vector? Mira que yo puedo ir trabajando con los vectores de una manera distinta. Yo, mira, voy a colocar aquí el vector en diagonal. ¿Qué pasaría si el vector está en diagonal? Te voy a preguntar esto. Imagínate que estamos ubicados aquí en el origen de el, del plano cartesiano, en el punto donde se cruza el X y Y. Para poder llegar desde allí hasta la punta de la flecha, si no pudieras caminar sobre la flecha, sino solamente horizontal y vertical, ¿cómo podrías hacer para llegar allá? Observa. Podrías venirte horizontalmente toda esta distancia y luego subir. A eso se le llaman las componentes de un vector, la horizontal y la vertical. Mira que en el plano cartesiano cada una de las rayitas vale una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quiere decir que me tengo que mover 15 espacios horizontalmente y subir 10 espacios verticalmente. Entonces, si yo busco aquí los valores del vector observa que en x aquí está apareciendo que en x tengo el 15 y en y tengo el 10 si yo empiezo a modificar esto pues simplemente se va a ajustar a las componentes horizontal y vertical de un vector mira cómo aquí sería 5 en x 10 en y míralo arriba ahorita hablamos de lo que sería módulo y ángulo eso ya sería tema avanzado en el caso de que hayas visto ya trigonometría vas a tomar en cuenta esto de módulo y ángulo en el caso de que no concéntrate conmigo por favor en las componentes del vector la flechita tiene una dirección y un sentido pero las componentes ahorita es lo que yo quiero que entiendas entonces básicamente mira que el vector si yo lo ubico completamente en el eje horizontal te das cuenta que la flechita que va vertical se desaparece mira se desapareció es que para poder llegar a ese punto no necesitas subir ni bajar simplemente te mueves horizontal entonces observa que la componente en y del vector, si está completamente horizontal, sería cero porque no te tienes que mover en Y. Pero en X sí, en X para llegar hasta allá te mueves 20 unidades. Y dependiendo del tamaño de la flecha, por así decirlo, ahí tengo 5, 10, 15, 20, y pasaría lo mismo si yo me voy al eje vertical. Si me voy al eje vertical, mira que no tendría que moverme horizontalmente para poder llegar a ese punto que está sobre ti. Simplemente tú dices, déjame subir y listo. Pero así como puedes subir, también podrías decir que vas a bajar. Mira que yo podría moverme hacia abajo. Mira que los valores en el eje Y hacia abajo son negativos. Por eso sería menos 15. O me puedo mover hacia la izquierda. Puede ser menos 15 hacia la izquierda, 0 en Y. Es también la ubicación en el plano cartesiano de cada uno de los puntos. Pero me puedo mover en diagonal hacia acá. Mira que me estoy moviendo hacia la izquierda y hacia abajo. Por eso los dos son negativos, tanto en X como en Y. Pero yo podría hacer lo siguiente para que sea mucho más interesante. Puedo moverme hacia la izquierda, pero hacia arriba. Entonces ese vector, como está hacia la izquierda, pero hacia arriba, ¿qué está teniendo? Simplemente hacia la izquierda, menos 15, y hacia arriba subo 10. O puedo moverme hacia abajo, pero hacia la derecha. Hacia abajo y a la derecha, ¿qué vector sería? ¿Qué componentes tendrías tú? Mira que sería, hacia la derecha me muevo 5 unidades y hacia abajo me muevo 10 unidades, por eso sería menos 10. Entonces, a efectos prácticos del plano cartesiano, los vectores están allí para que tú puedas representar magnitudes. Entonces, ¿qué características fundamentales tiene un vector? El tamaño, que se le llama módulo, una dirección y un sentido. Y en este video quería que entendieras qué es lo que sucede con un proyectil qué es lo que sucede con los vectores, cuál es el uso y cómo se representa en un plano cartesiano. Vamos entonces a ir al pizarrón a ver cómo se representan entonces las componentes, cómo se escribe y en el caso de que hayas visto trigonometría, vamos a trabajar el módulo y el ángulo del vector y las componentes basados en el módulo y el ángulo también. Muy bien, interesante el simulador, ¿verdad que sí? Bueno. Aquí te dejo el enlace para que tú puedas practicar por ti mismo. Este es un simulador de libre uso de la Universidad de Colorado, súper recomendado para que aprendas no solamente vectores, sino muchos otros que te invito a que le eches un vistazo. Y en matemática están hermosos. Ahora, ya sabemos que un vector, vamos a tomar en cuenta nuestro plano cartesiano, ya sabemos que un vector tenemos componente en X y componente en Y. La notación se suele decir que es B con una flechita y se puede colocar de dos formas. Se puede colocar como en un par ordenado, ¿ok? Donde te coloco acá componente en X y componente en Y. Si yo te digo, por ejemplo, en un 2, 3. Si yo te coloco 2, 3, significa que en X te mueves dos espacios, como lo vimos en el simulador, y en Y te mueves 1, 2, 3 espacios. Para ir desde ahí hasta este punto que tendríamos aquí arriba, tú puedes venir 2 a la derecha y subir, o subir 3 y 2 hacia la derecha después. ¿El vector dónde estaría ubicado? Estaría ubicado directamente desde nuestro origen hasta acá. Al final es desde el punto de partida, no importa si es en el origen, genial, pero ¿esto qué significa? Que no importa dónde tú arranques, te vas a mover dos hacia la derecha y luego subes tres. Porque yo desde aquí puedo moverme otros dos hacia la derecha y subir otros tres, mover otros dos hacia la derecha subir otros tres, y así sucesivamente. Notación de vectores ya depende del colegio, depende de la universidad, depende de cómo lo trabajen, depende del profe. Normalmente se utiliza así, pero también se podría decir, atención a esto, que sería 2 en X más 3 en Y. Y se le coloca como una especie de techito para decirte a ti que estás ubicado dos veces en la parte en X y 3 en Y. Si yo me moviera hacia abajo pero a la derecha, viste que hacia allá es positivo y bajaría, entonces Y es negativo, entonces sería 2 en X menos 3 en Y, aquí se pone un menos 3. Dependiendo entonces de la coordenada, tú simplemente vas a encontrar de qué se trata, ¿ok? De qué se trataría si te mueves en diagonal, horizontal, vertical, dependiendo de los valores que tengas acá, te va a decir hacia dónde se mueve ese vector como lo vimos en el simulador. Ahora, ¿qué pasa con el módulo? Atención a esto. En el caso, alarma, pilas. En el caso de que tú, en este momento, en tu año académico, no hayas visto nada de trigonometría, detente aquí. Todo lo que te he dicho es válido para cualquier año escolar, pero esto, previamente, es necesario conocer trigonometría, teorema de Pitágoras, cálculo del ángulo de las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces... Ya está todo el contenido de trigonometría listo para que lo puedas observar, pero ya sabes. A partir de aquí, la base conceptual de esto es la trigonometría. Continúo. Mira que aquí tengo básicamente un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Esta distancia vale 3 y esta distancia vale 2. ¿Qué sucede? En un triángulo rectángulo, si tú quisieras saber cuál es el tamaño de la flecha, el módulo del vector... El módulo, la notación, se dice que es esto. Se le colocan las dos rayitas. Esto es el módulo, el tamaño de la flecha que vimos al principio con el que yo puedo lanzar un proyectil. Mientras mayor es el tamaño de la flecha, más lejos va a llegar, por así decirlo. Si yo quisiera medirlo, mira que el módulo simplemente sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y es el teorema de Pitágoras. Te invito a que veas el video donde te demuestro el teorema de Pitágoras y puedas comprender... ¿De dónde sale lo que te voy a escribir aquí? El, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el módulo del vector módulo del vector sería, para nosotros, la raíz cuadrada de quién? De la componente en X. Mira cómo lo va a escribir. La componente en X más la componente en Y, cada una elevado al cuadrado. Eso viene por Pitágoras. Ya nosotros lo trabajamos previamente, que es el, la hipotenusa de los, del, del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y si yo este 2, este cuadrado, lo paso para allá como raíz, me quedaría así. Es lo que acabo de escribir aquí. Aquí yo tengo el módulo, mira que esto que está acá sería nuestro módulo, el tamaño del vector, y por eso simplemente es el teorema de Pitágoras. Si yo quisiera saber cuál es el tamaño de este vector, ¿qué hago? En la parte práctica lo vamos a hacer varias veces, pero, si es 2, 3, pues aquí yo coloco el 2 y lo leo al cuadrado, aquí coloco el 3 y lo leo al cuadrado y saco la cuenta. Mira que el módulo de ese vector para nosotros sería la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, que es la componente en x, más 3 elevado al cuadrado, que es la componente en y, y sacamos esa cuenta. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4, 9, 13. Sería la raíz cuadrada de 13. Y así lo dejamos. Eso es un número irracional, es un número y ya. El tamaño de la flecha raíz cuadrada de 3. Dependiendo del número que tengas allí, pues que tengas un valor entero o no. Pero lo dejamos así intacto. Ya tenemos cuál es el módulo del vector y de esta manera se calcula. También tenemos ahora lo que sería el ángulo del vector y con esto cierro el video. ¿Cómo se puede calcular el ángulo del vector? El ángulo de inclinación, porque es importante para un vector que tiene módulo, tamaño... Dirección es el ángulo de inclinación y sentido, el sentido si sí va apuntando en el, hacia allá o con este ángulo pero apuntando en el sentido opuesto. Pues yo puedo ir hacia la izquierda o a la derecha. Tengo el mismo ángulo, pero sentidos opuestos. Puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Tengo el mismo ángulo, pero sentidos opuestos. Entonces aquí tú qué hacemos? Simplemente para el cálculo de lo que es el ángulo de los dos vectores, esto que tengo aquí es el módulo para el ángulo de los dos vectores, primero recordemos, recordemos, porfa, trigonometría de que el ángulo, puedes calcularlo, como es un triángulo rectángulo, el ángulo se puede calcular con las razones trigonométricas. Si yo tengo cateto, cateto, dos catetos acá, la razón de los catetos está conectada con la tangente. Entonces, si yo divido la componente en Y sobre la componente en X, esta es la razón de los catetos y eso es igual a la tangente del ángulo. Entonces mira que la razón de los catetos es la tangente del ángulo. Te invito a que veas el video de la función inversa de la tangente, que se le conoce como la arcotangente. Por eso es importante manejar la parte conceptual de trigonometría para que tú sepas que esto simplemente, para nosotros saber cuál es el ángulo, se dice, es divide esta cantidad, por ejemplo en este caso es 3 entre 2. 3 entre 2 te daría 3 medios. ¿Cuál fue el ángulo al que le sacamos la tangente y nos da 3 medios? A eso se le llama en matemática la arcotangente, conocido también como la tangente a la menos 1, de la componente en y del vector sobre la componente en x del vector. También le conocen, en vez de bx, by, le colocan a y b la letra es indiferente. Lo importante es que tú sepas cómo calcularlo. ¿Dónde vamos a profundizar esto? En la parte práctica vamos a tener ejercicios donde tú simplemente vas a tener allí, eh, mira, estas son las componentes, vamos a calcular el módulo y el ángulo del vector. Vamos a hacer las cuentas, dependiendo de los valores utilizamos calculadora o no, y simplemente es comprender de qué se trata todo esto. Entonces, ya sabes que es un vector ya sabes cuáles son las componentes, cómo se escriben las componentes, cómo se calcula el módulo Pitágoras, cómo se calcula el ángulo razón trigonométrica y básicamente de esa forma lo conectas. En el caso de que tengas el módulo y quieras buscar las componentes, pues con trigonometría lo logramos hacer y eso lo vamos a ver en los videos de la parte práctica. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.